Hace ya años que tengo claro que un verdadero cambio de la sociedad tendrá que venir desde la educación emocional o no vendrá. También que hacer el intento para que ésta se implante es una de las cosas más importantes que puedo hacer, además del mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos. Y es que en mi labor en consulta me encuentro a menudo con la misma situación, personas que no hacen lo mejor para ellos mismos, ni en lo general ni en lo particular, y aquí es donde surgen las preguntas. ¿Evitamos lo que nos hace sentir bien por falta de información o por falta de costumbre? Pues probablemente por ambas. Los conflictos vienen determinados por no saber gestionar nuestras emociones. Nadie nos enseñó, pero es que a nuestros padres y entorno tampoco. Luego lo único que hemos aprendido ha sido a seguir adelante de cualquier forma. Y así nos va. Es por esta razón por la que hay que educar a los niños y reeducar a los padres y profesores en todo lo relacionado con gestionar emociones. Pero no solo eso, también hay que enseñar que hay que generar hábitos que en su momento no se desarrollaron como consecuencia de la ausencia de educación e información al respecto. Todos somos responsables de esta cadena que se transmite de generación en generación de forma inevitable, tanto a nivel genético como ya se ha demostrado, como a nivel de hábitos, usos y costumbres. Por mi experiencia, generar hábitos es la única y mejor manera de lograr cambios duraderos y para eso se necesitan tres cosas disciplina, perseverancia y paciencia. Si lo traducimos a las palabras del ego, hablamos de mucho esfuerzo, que en realidad no lo es tanto, pero a él le encanta llamarlo así para echar para atrás a todos los valientes que se atrevan a intentarlo. Ahora bien, si lo consigues, marcarás la diferencia. Como en todos los ámbitos de la vida, cuanto más empeño le pones a algo, mayor es la recompensa. Y como hay que empezar por alguna parte, hemos creado a Sané. Asociación Andaluza para la Educación Emocional, una entidad sin ánimo de lucro en busca de socios con el objetivo de alcanzar una masa social suficiente para negociar con la Junta de Andalucía primero y con el Gobierno Nacional después, la introducción de una asignatura de Educación Emocional desde primaria. También pretendemos colaborar con padres y profesores en la divulgación y enseñanza de la gestión de emociones, porque si los que vienen no copian los buenos hábitos de los que están, esto puede ir para largo. Así que tú decides, ¿quieres ser parte del cambio? Soy Miguel Ángel Pérez Ibarra y esto es Hemoconciencia.